La idea, como os decía, era eh, trasladaros lo que es la, la propuesta de, de la respuesta educativa que hacemos desde UCABI en el sistema educativo con esa orientación eh, prelaboral, eh, ocupacional, para, para los jóvenes adultos con los que trabajamos. Eh, de alguna forma lo que intentamos es recuperar ese principio de, de, de la educación, ¿no? en el que eh, no, no se trata de conseguir una serie de de hitos ajustados en, en en un tiempo y en, y en un currículum, sino eh, intentar enlazarlo con, con lo que es el desarrollo de la persona y, y formar parte de ese proceso de, de aprendizaje vital. ¿no? Eh, abarcando todos los ámbitos de desarrollo de la persona, eh, produciendo aprendizajes contextualmente significativos y relevantes que puedan asegurar al máximo eh, su participación. Entendemos que esa es la, la respuesta que que se tiene que favorecer para eh, conseguir potenciar al máximo las, las capacidades de, de las personas con las que trabajamos. ¿Cómo se inicia todo esto? Pues a través de una valoración, una valoración eh, extensa eh, eh, inicialmente, que posteriormente se sigue desarrollando de forma continuada, que abarca todas las áreas que que veis en pantalla, ¿no? desde el perfil cognitivo, el perfil sensorial, que también se han comentado en casi todas las intervenciones. Pero no sólo eh, de lo que es la persona y su rendimiento, sus capacidades y sus necesidades, también su contexto. Eh, su contexto a todos los niveles, su contexto humano, su contexto físico y el contexto emocional en el que se desarrolla para poder intentar eh, pues ajustarnos y eh, bueno, pues, partir de, de una realidad eh, que tenga un impacto significativo en, en, en el conjunto de toda la familia de, de ese alumno. ¿no? Con una participación muy real de eh, la familia en todo ese proceso en el que el alumno se ubica en el centro de, de, todo, el, de todo el desarrollo. Hacemos un cambio haciendo el símil de, de, con el uso de la tecnología en la educación y, y el Flip Classroom que, que ya está muy en boga y que en estos años hemos tenido que desarrollar tanto desde el contexto educativo. Eh, abordamos algo en la línea de un, de un Flix Programming. En lugar de funcionar con unos objetivos definidos, cerrados, unos contenidos curriculares establecidos, una temporalización muy cerrada y una rigidez definitoria y estructural de, del sistema eh, educativo en su modalidad ordinaria, eh, pues planteamos básicamente lo opuesto. Establecer objetivos individuales, como decía, significativos y relevantes para la persona y para su contexto, contenidos personalizados y contextualizados, con uno de los mayores valores añadidos y es esa temporalización abierta, que nos permite seguir ajustando y adaptando esos objetivos y esos contenidos continuamente a lo largo del proceso educativo, a lo largo de un curso, de varios cursos, en cualquier momento. Esa es la flexibilidad estructural que, que presentamos desde el modelo de, de atención específica y que es extremadamente costosa. Es extremadamente costosa en recursos, en gestión, en organización y en planificación porque no se puede establecer sobre eh, una tabla cerrada que se mantiene a lo largo de un curso, sino que eh, implica cambios continuos en todo el diseño de los, eh, de los colegios. La línea de, de trabajo y, y de ese impacto en la vida eh, real de las personas, eh, del proceso eh, educativo, intenta responder a una de las preguntas y demandas más presente eh, para todas las familias, eh, una vez que sus hijos empiezan a, a tener una cierta edad, ya se acercan a la mayoría de edad o, o incluso están por encima, en ese rango de los 18 a los 21 años, eh, en el que una vez pasada la estabilidad o la cierta estabilidad de, de, del proceso educativo, eh, se plantean qué es lo que va a ocurrir con sus hijos cuando eh, ellos nacen esto no es algo exclusivo del contexto eh, o de la modalidad educativa de educación especial, aunque sí es algo muy singular que ocurre, eh, lógicamente, a, a las familias de los alumnos con TEA eh, diferencialmente respecto a, a alumnos neurotípicos. ¿no? El proyecto de vida autónoma en el hogar que desarrollamos tiene un transcurso a lo largo de todo el año que se desarrolla en el propio centro, como veis en... En la primera imagen, que se desarrolla tanto en el aula hogar, como en la cocina, como en el contexto eh, natural, donde se desarrolla más del 50% de la jornada de, de trabajo de los alumnos. Y posteriormente tiene dos estancias anuales en una casa eh, especialmente adaptada, en la que eh, se realizan una estancia a principio de curso y otra a final de curso. En la inicial se establece una valoración para todo el desarrollo ...posterior durante el año en los contextos de aula hogar y de cocina, además de tiendas... ...y modificar e introducir objetivos y contenidos eh, en función de, de esa experiencia... ...y una segunda de evaluación a final de año eh, en el que bueno, pues podemos valorar el, el desarrollo de los aprendizajes eh, trabajados. ¿no? En estas estancias los alumnos van con todo su equipo de intervención con un régimen de gestión completa... Eh, en autonomía, es decir, tienen que encargarse de la limpieza, de la cocina, del aseo, de las compras, de su ocio, de dormir, absolutamente de todo, sin apoyo más allá de su eh, equipo de, de intervención. ¿Vale? Y esto además tiene continuidad y una coordinación con el servicio de ocio que tiene eh, la Fundación, eh, tanto en forma de fines de semana, como eh, algunas semanas que también está disponible este recurso durante el verano. Esto es extremadamente costoso, estamos hablando que se da en una ratio de 3-5 profesionales para 6 usuarios, que cada semana que se realiza en el contexto de la vivienda tiene un coste aproximado de unos 2.500 euros, que se mueven dos vehículos por cada estancia, más todo lo que son los preparativos previos y posteriores, ¿no? Pero al final esto se traduce en que, eh, bueno, pues algunas de las cosas que comentaba eh, eh, Mónica en, en su presentación, ¿no? Eh, hay una preparación, hay un propósito, hay un sentido y los chicos empiezan a, a obtener esa independencia y esa autonomía de sus familias previa a que esa situación sea indispensable y fundamental, de tal forma que se puede producir eh, un proceso de transición que eh, bueno, pues en el contexto anglosajón es, es muy presente en todo el trabajo con personas con TEA y sin embargo en nuestro contexto está bastante olvidado, incluso en cosas tan relevantes como son eh, eso, el, el ámbito de, de la vivienda. ¿no? En esta línea, eh, los contenidos prelaborales que se eh, impulsan especialmente desde el contexto de transición a la vida adulta Siempre inicia, se inician desde una prospección de los intereses y motivaciones de la persona, que como decía al principio, constituye el eje nuclear y el centro de todo este desarrollo. Eh, se potencian especialmente habilidades eh, significativas y ajustadas eh, respecto a sus edades cronológicas, respecto a la gestión del tiempo, el uso de dispositivos personales con un programa de, de trae tu propio dispositivo al centro eh, y un impulso muy muy significativo que se produce durante toda la etapa eh, escolar pero especialmente en la etapa de transición a la vida adulta con absolutamente todos nuestros alumnos se hace un hincapié eh, muy significativo en lo que son estrategias de autorregulación en la elaboración de un autoconcepto ajustado y realista que eh, redunde y refuerce una autoestima sana reconociendo las capacidades, los puntos fuertes y las dificultades y las necesidades de ayuda. Y con todo esto producimos experiencias eh, eh, reales de, de, eh, en contexto de, de empleo, tanto dentro del contexto de la propia entidad como en contextos que nos eh, permiten esos desarrollos a, a distintos niveles. ¿no? Eh, todo esto al final eh, concluye como proceso en una evaluación y como criterio fundamental y, y crítico eh, de esa evaluación eh, ponemos la, la participación como eh, el índice más definitorio del nivel de éxito de él, la inclusión de esa persona eh, eso es un, un trabajo continuo y constante, es decir, su participación es algo que va a ser eh, una exigencia continuada a lo largo de toda su vida, eh, pero que sin duda va a ser el mejor marcador de una inclusión real y funcional en el contexto que tiene la persona. Actualmente con el, el, las evoluciones en lo que es el, el marco legal que tenemos con la, la la nueva Ley Orgánica que se ha eh, aprobado para España, tenemos un contexto de, de incertidumbre ¿no? eh, bastante importante. Se ha, se ha planteado una legislación educativa que aparentemente no, no ofrece grandes cambios o mejoras respecto al marco legal anterior, respecto a la población con tea de forma genérica. Tampoco ofrece una mayor flexibilidad. No desarrolla nuevas modalidades eh, educativas intermedias. El director general cuando ha intervenido, estaba al principio de la jornada, eh, lo decía, cuantas más modalidades, eh, mejor, y es, es, una, es una obviedad. ¿no? Eh, al final, tenemos una ley educativa sin consenso, que no responde a necesidades ni demandas, ni ofrece un marco de respuesta mejor para el alumnado. con... Bueno, eh, es, es planteable, nos da un poco igual, es donde estamos. Eh, sobre esto toda la incertidumbre que existe, vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona la situación. Lo más relevante es que la realidad de mejorar los recursos para todas las modalidades y para todos los alumnos con TEA no tiene ningún reflejo presupuestario y eso es lo que más nos puede preocupar, pero por otro lado también tenemos una absoluta certidumbre y es que eh, desde el ámbito específico y las entidades especializadas y los profesionales especializados tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a seguir manteniendo eh, la atención educativa en el rango de respuesta a las necesidades que tienen nuestros alumnos con el contexto que tengamos. Vamos a tener que buscar otras fórmulas o no, lo iremos viendo, pero eh, la respuesta de, de los profesionales especializados yo creo que, que va a ser un, un elemento de, de certidumbre y tranquilidad para las familias. y Nada más. Muchas gracias.